¿Qué onda? Yo soy Daniela y ya es octubre. ¡Ay! ¡Yay! Adelante, me emocionan un montón todas estas fechas y otoño es una de mis estaciones del año favoritas porque hay comida rica, el clima está hermosísimo, eh, hay cosas películas que ver de terror, de amor y todas esas cosas, y hay un mood súper, súper especial. Ay, no sé, no sé, la verdad es que a mí me encanta. Ay, no sé, déjenme, ¿a quién de ustedes les gusta tanto el otoño? A, a mí me gusta, no sé si me gusta esta temporada, otoño, porque en octubre cumplo años o porque hay festividades bien chidas, la neta no lo sé pero si tú eres una de esas personas que les gusta mucho esta temporada dale like a este video el día de hoy para este video le pensé neta mucho porque dije, esta es una de mis estaciones favoritas como ya lo dije en la introducción y quiero que sea especial entonces encontré un tag del otoño de libros. Sí, quiero compartir mi felicidad del otoño y los libros con ustedes, entonces vamos a comenzar. La primera pregunta de esta consigna es, ¿en otoño el aire es limpio y fresco? Nombro un libro con, una, con un ambiente medio terrorífico. El libro que les voy a decir es Asylum, se los voy a dejar aquí. Mi amiga me hizo el favor de prestarme este libro y la verdad es que es un libro... Que ha sido miedo, o sea, no del tipo miedo, miedo, miedo, sino que es terror psicológico La verdad a mí me encantó ese libro, creo que es una trilogía, creo, si no mal recuerdo Si no corríjanme aquí abajito en los comentarios, la verdad está súper buena La historia va de un chavito que quiere, no recuerdo bien los nombres, pero es un chavito que quiere ir a la universidad En la universidad a la que se está postulando hay un como tipo campamento como para conocer la universidad y conocer materias y como que la carrera que quieres cursar. Él se va como de vacaciones de verano a este lugar. Y la universidad lo que hizo fue como agrandarse y comprar un hospital psiquiátrico. Ex, ex hospital psiquiátrico. Y pues lo están remodelando para cuando estos chavitos lleguen ya como a clases. Pues ya se puedan quedar a dormir ahí. Resulta que este chavo... Va a la universidad, pero eh, a todos los nuevos que llegaron los mandan al hospital psiquiátrico pues a dormir ya. Porque ya esa es parte como de la universidad y todo. Pero no lo arreglaron al 100% porque todavía hay unas cositas medias extrañas. Entonces este chavo junto con otras personas eh, tratan de buscar como los misterios que hay detrás de ese hospital psiquiátrico ex hospital psiquiátrico. Y pues ahí están indagando y encuentran un montón de cosas Como documentos de personas que ahí estuvieron eh, pues viviendo en el hospital psiquiátrico Personas que no se curaron Cosas que los doctores hacían con las personas Cosas inhumanas como terapia de electrochoc Había incluso personas que realmente ni siquiera estaban enfermas Sino que necesitaban otro tipo de ayuda Y de todas maneras los metían ahí Pero los mataban, los torturaban y hacían un montón de cosas La siguiente consigna es la naturaleza es hermosa, pero se está muriendo. Nombra un libro que esté escrito de manera hermosa, que trate un tema oscuro. Para esta consigna elegí La hija que no soñaste, porque la verdad está escrito de una manera muy bonita. Eh, yo lo, lo digo de esta manera como muy tranquila, muy amena y todo, pero la verdad es que trata temas muy sensibles como la discriminación, eh, el amor propio la comunicación entre familia, el amor entre familia y trata un tema que es también la salud mental. Entonces, este libro la verdad se ganó mi corazón. Si por ahí ven me... <ríe> si algo raro, es mi gato, que está allá atrás. <ríe> Um, sí, este, este libro la verdad se ganó mi corazón Es un libro muy hermoso que siento y creo de verdad que todo el mundo debe de leer Les cuento un poquito de lo que va la historia de una familia mexicana inmigrante que vive en Chicago Y todo va bien en la familia hasta que la hija mayor, o sea Olga, muere Olga es la hija perfecta es la hija que estudia, la hija que trabaja, la hija que le ayuda a la mamá a ir al trabajo, que le ayuda en la casa, que hace la comida, que le ayuda al papá en esto, aquello. O sea, la hija es súper perfectísima. Y Su hermana Julia es muy diferente a ella. Julia va a la escuela, le gusta la poesía, le gusta eh, el arte, sueña con ser una gran escritora y sueña con irse a vivir a otro lado, ser independiente de sus padres, crecer, desarrollarse y vivir muchas cosas, pero esto a sus papás no les gusta, pero como les digo, un día eh, Olga, la hermana mayor, tiene un accidente y muere. El libro habla de cómo la familia va superando como esta, esta pérdida, cada quien supera la pérdida de una manera diferente, pero a su vez, eh, también vemos cómo es que a Julia le afecta tanto la pérdida de su hermana Porque está cargando con algo muy pesado Porque sus papás todo el tiempo la están comparando De que es que Julia, tu hermana no hacía esto Julia, ella no decía esto, no hacía aquello Tú estás loca Un montón de cosas que a la larga pues neta sí si le calan Entonces un día Julia es muy rebelde con su mamá Por esto mismo que les digo Entonces... Eh, pues la castigan y un día de esos pues ella entra al cuarto de su hermana como para ver qué onda porque ya pasaron varios días de su muerte y pues todas las cosas siguen igual en su cuarto y dice bueno voy a indagar a ver qué onda, entra pero encuentra cosas súper súper extrañas se entera de cosas que ni siquiera ella sabía de su hermana ni sus padres y es así como aparte de que ella trata de lidiar con la pérdida de su hermana, también trata de conocerla aún después de muerta porque claramente ella dice No conozco a mi hermana, no la... pensé que la conocía pero no la conozco de absolutamente nada La siguiente consigna es Para mantenernos cálidos hay que pasar tiempo con quienes amamos Grupo de amigos del cual te gustaría formar parte Me gustaría formar parte del grupo de amigos del Príncipe del Sol Porque... Wow, la verdad es que son unos amigos increíbles, cada uno tiene muchas cualidades, muchas cosas muy bonitas y entre ellos se ayudan, se aconsejan y bueno, la historia, si ya leyeron el libro, pueden, pueden ver cómo es que van creciendo conforme va pasando la historia, la verdad es que es algo increíble y cómo es que la amistad neta perdura hasta el final y sí, la siguiente consigna es las hojas coloridas se juntan en el piso. Muestra una pila de libros del color del otoño. Y bueno, el color del otoño para mí serían colores mmm, rojo, naranja, un poco de vertecito. Y pues esta es mi pila de libros. Aquí tengo mi pila de libros. Y pues sí, como les dije, son colores cafecitos, rojitos. No tengo tanto amarillo, pero pues así queda. La siguiente consigna es, el otoño es un tiempo para contar historias frente a una fogata, comparte un libro donde alguien está narrando una historia. Y para esta consigna elegí hashtag más gordo el amor, Ay, la verdad es que este libro me encantó, me encantó bastante, me, no sé reí muchísimo y me hizo acordarme de cosas que yo hacía en la secundaria tengo una reseña de este libro justamente en mi canal se los dejo por aquí en la i para que vayan y lo vean porque este libro neta me gustó muchísimo eh, al momento de leerlo sientes como si tu mejor amigo te estuviera narrando todo lo que pasó, toda la travesía, todas las locuras que hizo por encontrar a la persona de hace muchos años desde de la secundaria o sea la persona de la cual se había enamorado en la secundaria entonces está muy divertido la siguiente consigna es las noches están volviendo más oscuras nombra un libro muy escalofriante y el siguiente libro del cual les quiero hablar es uno que me gusta muchísimo y es Nosferatu de Joel Hill Trata de una chavita que puede encontrar cualquier cosa perdida con la ayuda de su bicicleta, o sea, si se te pierde un arete ella se monta su bicicleta y lo encuentra, justamente en el momento en el que lo perdiste o en el lugar donde lo perdiste lo encuentra. O sea, así de rara es. Si perdiste a tu perrito, ella lo puede buscar con ayuda de su bicicleta mágica. Pero el chiste de toda esta historia es que ella no es la única como con estos dones. A lo largo de la historia, ella va encontrando personajes que tienen como... La misma magia que ella, pero con diferentes objetos. Por otro lado, en esta historia existe un villano que se dedica a robar niños y llevarlos a un lugar mágico que se llama Christmas Land. O sea, en ese lugar todo el tiempo es Navidad. Todo el tiempo es Navidad. Pero básicamente se los lleva y los mata. Y están siendo cadáveres en Christmas Land. Dentro de toda esta historia, estos dos personajes se llegan a juntar. Aquí es donde comienza lo más importante, lo más interesante. Porque esta niña ya es grande, entonces no quiere saber nada de este tipo. Ella tiene un hijo, ya tiene una familia, ya está bien feliz y todo. Pero esta persona intenta quitarle a su hijo, intenta quitarle como todo lo bueno. Porque recuerda que en algún momento de su vida, como... Como asesino, ella la encontró a ella y quiso llevársela. Entonces, pues corrió con su bicicleta y todo eso. Pero la neta, este libro, este libro, esta historia está bien chida. Que no les dé miedo el tamaño del libro porque así como empieza, así se lo termina. Neta, les va a gustar un montón y más para estas fechas de Halloween. Uh, la siguiente consigna es libro corto y entrañable para darle calidez al día lluvioso de alguien más. Y para este libro escogí Corazonadas de Benito Taibo Ay, neta, es un libro muy hermoso que creo que cualquiera que lo lea le va a dar, no sé, le va a alegrar su día, se va a acordar de cosas y siento que se va a enamorar muchísimo de los personajes y va a querer una historia así porque pues, yo también quiero un tío Paco. La verdad es que me enamoró este libro, tiene frases muy bonitas, te hace sentir muy amado, muy querido y no sé, creo que te recuerda mucho a tu niñez o a un momento en específico, al menos a mí me pasó así. Lo que habla este libro es Paco es un hombre soltero, no tiene hijos ni nada, está por ahí en la vida, viviendo la vida loca, entonces un día pues tiene un accidente pues su hermana me parece si no mal recuerdo y queda... Eh, huérfano su hijo, entonces queda él tiene la custodia de Sebastián, el su sobrino, y él no sabe y no tiene ni idea de cómo cuidar a un niño, o sea, no tiene ni la menor idea, tiene me parece creo como siete años Sebastián y aquí podemos ver eh, el otro lado de la moneda, todo lo que Paco pensaba acerca de Sebastián, todo lo que él pensaba de cómo obtener una responsabilidad, de cómo lo iba a educar, de qué le iba a enseñar, de cómo, cómo es que lo iba a querer y un montón de cosas tan bonitas. Y al final, eh, cómo es que Sebastián encuentra una caja llena de cosas del tío Paco, donde hay muchos recuerdos de su niñez, de su infancia, de todo lo que pasó con el tío Paco y... No sé, es una historia muy bonita que neto te apachurra tu corazoncito Y como para esta época está muy bien La siguiente consigna es El otoño regresa todos los años Nombra un libro favorito al que te gustaría regresar pronto Un libro del cual me gustaría regresar pronto Porque lo leí como en esta temporada Entonces si lo leo automáticamente viajo en el tiempo y también porque habla mucho de la amistad De vencer tus miedos De creer en ti mismo y ser valiente. Y aparte los colores están ad hoc. Entonces, sí, el libro El Príncipe del Sol. Eh, no, no sé qué decirles más que tengo una reseña de este libro. Y pueden ir a verlo acá de este lado. Y no sé, y aparte el color, la portada, está bien padre. Está como apropiado para esta temporada. Siguiente y última pregunta. El otoño es un tiempo perfecto para acomodar noches de lectura Muestra algunos accesorios de lectura otoñal. Lo que yo ocupo para, una, para tener una muy buena lectura, una buena experiencia Pues obviamente un muy buen libro eh, Un separador Y algunos post-it Porque yo mm, ocupo muchos post-it Y pues una muy buena taza de café Un muy buen café um, Si hace calor, obviamente un café frío y si no, pues una tacita de té o algo así, algo como para acompañar. Y pues ya, eso sería todo. Y pues ya hemos terminado este tag. Espero que no se haya hecho tan largo. Y espero que también les haya gustado. Pues ya no tengo más que decir. Más que nos vemos en el siguiente video. Adiós.